Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, hoy tenemos eh, novedades Va a ser un video cortito Porque las novedades también son No son muchas Tenemos eh, la posibilidad de ganarnos 10 días de cuenta premium de World of Tanks gratis eh, Comandantes, 10 es el número mágico para este año, ¿bien? Porque estamos celebrando nuestro décimo aniversario para ayudarte a celebrar, creamos una pequeña eh, y fácil misión. Que es lo que tenés que hacer. A ver, vamos a redondear. Tenés que una vez por día entrar a tu cuenta. 10 eh, veces consecutivas. En 10 días consecutivos. Y te vas a ganar un día de cuenta premium. Eh, nada, sencillo. Más sencillo, imposible. Comienza el 12 de agosto. Es decir, hoy entras a tu cuenta. Es más fíjate que ni siquiera te dice que juegues inicia sesión en world of tanks una vez por día 10 veces por cuenta o sea y te van a te van a dar un día de cuenta premium de bot y finaliza el sábado 22 de agosto o sea que nada, bastante bastante sencillito chicos eh, eso por un lado y después tenemos otra noticia para aquellos que le interesen, que están ahí pendientes siempre de lo que es la eh, tienda premium del Watt. Ha salido el Skoda T27, hay diferentes paquetes acá como siempre. Yo acá no, no me meto en la economía de cada uno, cuál es mejor, cuál es peor, cada uno que compre lo que puede, si es que quiere comprarlo y si no lo quieres comprar no lo compres. Las cualidades del Skoda T-27 son similares a las de los tanques medianos de más alto nivel, movilidad elevada, un cañón rápido y peligroso con autocargador y una torreta flexible. Además, si te gustan los vehículos del árbol tecnológico checo, este tanque es excelente para entrenar tripulaciones y obtener créditos. Saca ventaja con su movilidad, te encuentra la oportunidad perfecta y dispara tres veces rápidamente con tu cañón. Um, yo este tanque lo tengo hace bastante tiempo He jugado relativamente um, varias batallas con el tanque Y puedo decir que en cierta forma es verdad lo que dice Pero tiene un gran handicap um, Dos grandes... Tres grandes problemas, en realidad um, Uno... A ver, el primero que es, vamos a empezar por lo más, lo más tonto, digamos, ¿no? Que es que le entra todo, básicamente sos de papel, con lo cual, digamos, ya estamos acostumbrados a eso Pero al tener un blindaje de chasis de 65 hasta las artillerías te recontra cocinan Porque con 65, 40, 40, 100, 100, 100 estás en el horno Si te doy una artillería, cualquier cosa que tire explosivas, o sea, estás muertísimo Después, el tema de que, ya te digo, esos puntos de vida se te van muy muy rápido. eso Todo eso lo, lo vamos en el punto 1. Punto 2. El otro gran problema que tiene es que el DPM que tiene no es de los mejores. Eh, fíjate que tiene un DPM de 1565. Si quieren, hacemos un análisis completo del Scoda T27 con algunas replies. Déjenmelo en los comentarios y, y lo pueden llegar a ver. Pero si te interesan eh, la, la, los checos... Eh, no sería una mala opción para entrenar tripulaciones. Bien, pero te sigo diciendo, el DPM es bastante bajito, 1500. Eh, está recargando el cargador, no recuerdo bien, pero creo que son unos 20 moneditas, 21 segundos, 20 segundos, 22 segundos. Por ahí anda más o menos. Entonces, eh, ten en cuenta que va a estar recargando unos 20 y 21 segundos para rondar, porque es 21 y pico, 22 casi. Pero vamos a, poner, vamos a ponerlo ahí en 21 segundos y estás pegando unos 240, ¿bien? Que con un poquito de mala suerte a veces pegas un 180, pegas el primer tiene un 190 y el tercero lo rebotás. Entonces pegaste 180 y 180, a son 360 y tenés que esperar 22 segundos para recargar como que mmm, es es un tanque bastante complicado de usar creo que la, las primeras partidas lo, lo, lo he sufrido un montonazo hasta que le vas agarrando la mano por qué porque tenés una gran potencia específica bien eso sí es bueno eh, la verdad que está, está bastante bueno la, poten la velocidad no está nada mal y ten en cuenta otra cosa de lo que estaba hablando punto negativo es la penetración 202 no está mal en tier 8 eh... En tier 9 te empezás a quedar medio corto. Y ya te digo que en tier 9, si justo tenés algún que otro medio eh, pesado, medio duro, le vas a tener que tirar a PCR. Tiene munición a PCR, esto es lo bueno. Eh, pero... Es que... Se queda corto, se queda corto. Sinceramente, vas a ver tier 10 y con 242 en tier 10, es que... Aunque busques, eh, aunque busques por el mapa solamente tratar de hacer daño a los medianos o a los más livianitos Es que a veces te vas a encontrar con, con tanques que son duros incluso, incluso te digo que en Tier 8 a veces puede que rebotes Pensá que a veces, muchas veces vas a, en un montón de situaciones vas a tirar de una segunda línea Alejado Y estos 2.42 se convierten en unos 200... Capaz que unos 218 más o menos. Y a un defender a esta distancia. Por más que le peguen se nos bajo. Capaz que a 200 y pico de metros. 300 metros. Estás complicado. Y te digo con la PCR. Ya ni hablar con 202. Esto se transforma en unos 170. Es, es que no estás en el horno. Sinceramente son esos estos hándicaps. Estos puntos negativos. El DPM, el tema del daño y el tema de la penetración. Eh, y que es muy, muy blandito. Si podés solventar esos problemas, eh, te digo, la verdad que no es un mal tanque. Si lo aprendés a jugar, es un gran emboscador. Con un poquito de suerte, te digo, que con un poco de suerte, si pegás este daño no está mal. Pero es que realmente, te digo, es muy raro meter los tres, las tres pepas de 240 Poner que tengas un poquito de suerte, son 2.50 y 2.50 son 500 y unos 2.50 más son 7.50. Pero eso es que no, no no pasa, no pasa, tío. Eso es un hermoso sueño que no que ocurre pocas veces con el Echoa T27. Eh, no me parece un mal tanque, pero que tenés muchas limitaciones. Tenés que aprender a usarlo bien. Con buenas manos es un buen tanque, pero es muy, muy difícil de usar. No es como otros autocargadores. Eh, que tenés, o sea, estás siempre al borde del abismo con el tanque. Porque si te ven, tenés que huir. Eh, una buena pepa de un tier 10 te puede dejar tiritando con esos 1300 puntos de vida. ¿Dónde es que estaba? 1350. Pensás que te, sin querer no te diste cuenta, te espotean ahí justo por meter un tirito más. Te llega a pegar una 268. Ni hablar un advanced, 100 que te pega 1100, ¿no? O sea, quedas. Eh, literalmente, out Game over eh, Así que no, no, no Pero bueno chicos, no sé eh, Si me quieren poner un aprieto Me preguntan, che, ¿no, ¿qué hago? ¿Me lo compro? ¿Me lo compro? Eh, si le vas a dedicar tiempo Si le vas a Le vas a poner mucho laburo y empeño cómpratelo Si te gustan los desafíos cómpralo Ahora, si te vas a hinchar rápido las eh, boliñas Como diríamos aquí en Brasil En Puerto Alegre eh, Es que no, no sé si te lo recomendaría Sinceramente, más o menos Yo realmente porque a mí Guardami me lo regaló bien Ahora, si yo lo hubiese tenido que comprar mmm, No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé eh, Lo dejo en vuestras manos eh, Es decisión de ustedes chicos Bueno Listo, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Una cosita más que quería recordarle, lo del tema de lo que ha ocurrido ayer, el video que hice, tuvo una gran repercusión, que, que es justamente esto que han puesto Wargaming. Les quiero recalcar, para aquellos que no están al tanto y que se están desayunando, de que eh, no va a haber por lo menos por tiempo indeterminado eh, lo que es el acto 5 del décimo aniversario de World of Tanks ¿Por qué? Porque la gente eh, de Bielorrusia, que es donde está Wargaming, la sede central de Wargaming está teniendo eh, bastante problemas, esa sociedad eh, a nivel país quiero decir, eh, hay cortes de luz eh, Guardamín está, o sea, no hay internet en el país, con lo cual está prácticamente aislada hay servidores de emergencia para que nosotros podamos jugar al World of Tanks pero eh, la verdad es que se están viendo bastante, bastante complicadas las cosas por aquellos lados, entonces por eso es que se decide cancelar, por lo menos, o posponer mejor dicho, el, el evento este incluso la reducción de precios en los vehículos de Tier 6 y Tier 8 que arrancaban bien entonces eh, como, como dice acá apreciamos muchísimo su paciencia y comprensión como les dije en el vídeo de ayer les mandamos a la gente de, de, de, de, de todo bielorrusia nuestro nuestro apoyo desde aquí no es mucho lo que podemos hacer simplemente eh, transmitirlo aquí a la sociedad y que bueno y eh, nada simplemente eso palabras de, de apoyo para para toda la gente de de aquellos lugares y que se solucione todo eh, de manera rápida saludos, cuídense y nos vemos en la próxima, chau chau